Bien, muchísima suerte para todos los apostadores Previamente se realizaron 10 tres sorteos Asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas Recuerden que en todos los puntos o perfiles de Norte y Santander Ustedes podrán enviar y recibir dinero Pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son 6 3 8 7. Ganadores con el super pleno 6387. Ganadores con el pleno 387. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9.